Muy, muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto saludarlos y poder compartir con ustedes una vez más un espacio de esta noche para compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos tener un tiempecito para escudriñar juntos el mensaje de Dios para esta tarde. El día de ayer hemos estado conversando un poco acerca de la labor, la labor del apóstol referente al nuevo pacto, el nuevo pacto que viene en ventaja para todo aquel que cree en Jesús, un pacto que te permite abundar en la gloria, en la gracia de Cristo, un pacto que te permite alcanzar lo inalcanzable gracias al sacrificio de Jesús, en quien, dice el apóstol Pablo, tenemos victoria y que tiene olor a fragancia de vida eterna. Él ha venido desarrollando este concepto desde el primer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 sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es importante lo que el apóstol menciona aquí, el abandono consciente de aquello que muchas veces él, siendo un fariseo celoso, siendo un judío eh, bien renombrado, con prestigio, ha defendido aquello que muchas veces con astucia o con argucias defendía y que de algún otro modo, para él al inicio razonable porque creía que defendía la verdad, después de conocer a Cristo, se dio cuenta que ocultaba, que usaba astucia para poder destruir aquello que el Señor estaba manifestando a través de Jesucristo y que después él tuvo que finalmente aceptar y ser parte de. No olvidemos que Pablo encuentra a Jesús en una visión, en una, en un encuentro especial, cuando una luz le hace a él caer del caballo y una voz le hable le dice Saulo Saulo por qué me persigues si bien es cierto Saulo defendía su creencia defendía su convicción pero a él ahora lo reconoce como lo oculto lo que muchos no quieren ver dice el apóstol hemos dejado ahora eso para poder seguir el camino de la luz y ese camino de la luz ese camino de verdad es un camino abierto para los que quieren creer en Jesús, para los que creen en la salvación. Era importante el apóstol Pablo identificarse con aquellos que habían recibido la luz de Dios para poder entender a plenitud el ministerio de Cristo por causa de cada uno de ellos, de nosotros ahora, al recibir este mensaje. Muchas personas aún creen que Jesús no ha venido, que Jesús no es propicio al pecador. El apóstol los llama a aquellos que no creen, viven en lo oculto, en las argucias de este mundo. Entre los acontecimientos finales de los tiempos, la escritura en el libro de Daniel menciona acerca de la fornicación de la doctrina. Esa doctrina que se mezcla con la mentira, Aparente verdad, con el fin de captar la mente y obnubilarla hacia la luz de la salvación en Cristo. Trata de no hacer que el ser humano entienda a plenitud cuál es el propósito de la muerte de Cristo y cuál es su alcance en la vida humana. A través de los años, el enemigo de Dios ha tratado de tergiversar la verdad y lanzar barro sobre la verdad, lanzar humo sobre la verdad, volverla a oscura, mezclando cosas de hombres, humanas, para tratar de, de obnubilar la mente. No es raro una conversación con personas que no creen en Jesús calificar al cristianismo como el grupo que mayor muertes ha producido en el mundo. Es que no es el cristianismo. Es que tomaron el nombre de Cristo para hacer lo que hicieron cuando el ministerio de Cristo venía para dar luz al corazón, para dar esperanza, para producir paz, para producir eh, en el corazón humano una, una promesa. Que el Señor tiene viva y que él viene pronto a cumplir, que es restaurar la vida del hombre para una vida eterna, sin intervención del mal, sin contacto con el pecado, con las tendencias humanas. Dice el, el apóstol, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto para los que no creen. Aquellos que se dejaron obnubilar por aquellas cosas que aparentemente el cristianismo hizo, que no es el cristianismo, sino es la obra de Satanás, utilizando el nombre del cristianismo, diciendo que ellos defendían una verdad, como el apóstol Pablo, que mataba a los cristianos, los perseguía, él estuvo presente en la muerte de Esteban. Pero él estaba obnubilado, estaba ciego, no podía ver la luz de la verdad manifestada en Cristo Jesús. Y hoy en día grupos religiosos, tendencias religiosas, ocultan mediante sus prédicas, sus doctrinas, sus enseñanzas, la gracia de Cristo, la oportunidad de salvación, la promesa de una vida eterna. No llenando requisitos para que podamos ser partícipes de esa promesa, sino simple y llanamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Sin embargo, el ser humano que quiere controlar la vida de, y las decisiones de los demás, que quiere hacer que los demás comiencen a buscar la verdad, pero como con, con dureza, con, con, con, con pasos, con, con requisitos, han puesto una cantidad de normas en el camino que en vez de abrir la oportunidad de la salvación, enmudecen la potencia de la verdad del evangelio, destruyen, la vuelven infructuosa, y Jesús la llama y le dice a los fariseos que están enseñando estrategias humanas, o estratagemas humanos, de hombres, mandamientos de hombres, que lo único que procuran simplemente es poner trabas a la salvación, el apóstol Pablo llama a eso, a los que no creen, para ellos está encubierto porque no creen, no pueden ver la verdad, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos y no les permitió para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. Pablo dice, ¿acaso yo predico, me predico a mí? ¿Acaso yo estoy predicándome a mí como un, un medio de salvación? El apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No me mires a mí, no estoy predicándome a mí como una persona honesta, buena, correcta, para que tú creas en mí. El apóstol dice, nosotros también hemos sido, eh, eh, eh, hemos sido restaurados, hemos sido rescatados, y ni siquiera como hijos, sino como siervos, gracias al amor de Jesús. Yo no te estoy predicando esta noche aquí porque yo soy una persona, un dechado de virtudes, una persona perfecta, una persona con, con un ejemplo espiritual, de un hombre que, que, que es ejemplar para los demás, no, sino porque yo también fui merecedor del amor de Cristo. Muertos estábamos en el pecado, hundidos en el lodo del mal. Y de allí él nos sacó. Nos condujo a un camino mejor. Nos introdujo dentro de un plan, de un proyecto que su promesa la tiene viva, de que si confías en él, Dios transformará a todo aquel que andaba en tinieblas, ahora andará en luz la verdad será su luz, la verdad será la que alumbre su camino hacia el cumplimiento de la promesa de Cristo, de restaurarlo plenamente un día, un día muy pronto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones la verdad para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando miramos nosotros a Jesús con esa mirada dispuesta a recibir de Él la gracia, la bendición, la paz. Cuando nosotros vamos a Jesús para creer en que lo que él hizo no lo hizo simplemente como un mártir, que no vino aquí simplemente a mostrarse muerto para que todos puedan seguirlo y de allí como un líder, o como un líder político o religioso o como quiera que se le llame, la gente crea en él y le siga, ¿no? El plan de Dios estaba realizándose desde el momento en que, o desde antes de que el hombre cayera en el pecado. Era el plan de Dios ofrecido a la raza humana, que si el hombre caía en pecado, su hijo vendría a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Eso está oculto para los incrédulos. Ellos no saben que hay un plan, pero para los que creen, dice la palabra de Dios, es la luz que ilumina el corazón, la esperanza, el conocimiento, los corazones resplandecen de esperanza. Porque porque hay un plan, hay una promesa que por amor ha sido manifiesta en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Hay alguna cosa mejor que eso? ¿Hay algún plan mejor esbozado para la vida del hombre? ¿Hay algún político, algún líder religioso, algún gurú o algún ser humano eh, iluminado en esta tierra que tenga algo mejor para la raza humana que el que tiene Cristo para nosotros? ¿Con quién podemos comparar a Jesús? ¿Con un líder religioso de la antigüedad? ¿Con un gran multimillonario que influencia en las conciencias a través de métodos, eh, qué sé yo, superfluos o, o exagerados de control de la mente humana? con poder económico y poder político, o algún país, o alguna potencia, se puede comparar con la labor eterna de salvación en Cristo, que con su muerte, consumó para siempre la derrota del pecado, para que seamos victoriosos en él. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Hay algo diferente que pueda determinar un plan que tenga consecuencias eternas para nuestras vidas? ¿Hay algo que pueda dar la esperanza al corazón desesperado cuando sabe que la muerte se presenta y que no hay más alternativa? Cuando Marta y María se acercaron a Jesús y su hermano Lázaro había muerto, ellas creían de que su hermano resucitaría en el día postrero y Jesús le dice yo soy la resurrección yo puedo resucitarlo ¿dónde está puesto tu hermano? Señor, pero ya ayer, ya tiene tres días ya está en estado de putrefacción el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿hay alguien en esta tierra que pueda darte esa promesa? ¿alguien que pueda cumplir que Él es la resurrección y la vida, y que nada ni nadie perecerá si es que crees en Él. Amigo, amiga, el Señor Jesús está a las puertas de tu corazón. Esto no es un asunto religioso, esto no tiene nada que ver con una iglesia, no tiene que ver con un pensamiento judío, adventista, evangélico, católico, protestante, no tiene nada que ver con eso, es la verdad de la vida, de la existencia del hombre, que Cristo, cuando vio al hombre que había caído en pecado, prometió venir a morir en la cruz del, salva del Calvario como la simiente que golpearía a la serpiente Satanás en la cabeza. Y la muerte de Cristo no solamente es triunfadora sobre la muerte, sino es expiatoria de tus pecados para hacerte a ti merecer la salvación eterna que solamente Él la puede prometer y dar a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en este mensaje de esta noche, y que puedas renacer la esperanza en tu corazón. Te ruego que tú puedas orar por nosotros, orar por todos aquellos que están todavía en oscuridad y que no conocen el mensaje maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, elevamos nuestras oraciones a ti porque... Queremos agradecerte por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la luz de Cristo. Ojalá sea Cristo quien finalmente mueva nuestros corazones a creer en él y abra nuestra mente oscura por el pecado y las costumbres de este mundo para comprender a plenitud tu plan, tu plan eterno de salvación por nuestras vidas. Bendice a nuestros hijos, a nuestras familias, donde estén, bendice a mis amigos que escucharán este mensaje, a los que están escuchando, llénalos de paz y bendición. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Es mi deseo estas reflexiones de la Biblia todos los días, en la noche, a las siete aproximadamente, con Boris Darwin. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.